que yo sin ¿Cómo Y mosotique hay me came. Yo acá pasó que Sonia. ¿Qué mata kay va hasta más de Ah, más tan. Te y posin. Es Y pues un tía con quiche. Una niña tía con más de 100 años, 100 años. La familia y familia Familia La familia Carlos de de pampa, ¿no? tres veces no donde Brasil. Una caipa, eso tiene caipa. Mana caipa ca suting. El no, ¿no? -tín, verdadero nombre es Ayamachai. Ayamachai. Ajá, mana casa de Pitufucho. Ah, los suting verdadero calla yamachai No su La plantación de los pinos aquí en Yancama, la institución educativa José Manuel Ocampo de Pampachiri, eh, conjuntamente con todo el personal docente y los alumnos, estamos ya iniciando esta plantación. Ya se ha iniciado de manera simbólica las autoridades y ahora nos toca a nosotros poner nuestro granito de arena. ¿Quién está propiciando esto? Eh, desde el gobierno regional, desde la el gobierno central también está propiciando el sembrado de estas, de, este, de estos un millón de plantones de, de pino. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es de apoyar en la conservación de nuestro medio ambiente, también en generar mayores fuentes de agua, donde pues los pinos van a ser los quienes van a actuar como banco de agua y tener pues nuestra reserva de agua y no sufrir de acá eh, años más adelante Muchas gracias profesor ¿Alguien mira sus plantitas? ¿De qué escuela eres? De José Manuel Octavio Vamos, hoy día voy a plantar un millón de plantas aquí en Atajara y Lancamba bosque de piedra pancola mi nombre es Jacobo Laupanca, de Centro Poblado, Señor de los Milagros. Centro <muchas> <muchas> sí, Poblado, ahí está Hay planta y estamos a Acá como ya para que más rápido. Vamos a buscar años. que se hay ¿Sacando el plástico, dice? ¿sí? sí, sí. ¿Sí? Tratar de... Sacar de la bolsa. Para el, para el plantado hay unas técnicas básicas, ¿ya? Una de ellas es, primero, la colocación de la planta en el medio del hoyo. Segundo es, la tierra negra, ¿ya? Es la que entra como la, como la base para ello. El sustrato está un poco mojado, ¿ya? Y hay que tratarlo con cuidado, ¿ya? Porque fácilmente el pan de tierra se está desprendiendo una vez que vamos a desprender vamos a cortar la bolsa ¿ya? En, la parte, en la parte basal ¿ya? se están hay bastante raíces lo que tenemos que hacer es arrancar un poco las raíces ¿ya? para poder inducir ¿ya? y después una vez que lo coloquemos en el hoyo rellenamos y apisonamos muy bien para no dejar espacio. bueno este es muy bueno porque apostar apostar más que todo en una actividad, en, un, en proyectos verdes, casi no se está viendo a nivel nacional. Somos la, se podría decir, apurimos la segunda región, ¿ya? después de Cajamarca, que ha apostado casi 168 millones en lo que es la reforestación y forestación en comunidades campesinas. Esto es, para mí, es un ejemplo y más allá de los resultados que, que podemos obtener, es más que todo la, la decisión política por apostar por una región así. Eso Muchas gracias. Estoy plantando pino. Adrián Castro. De Ayapampa. Centro poblado de Ayapampa. Bueno, en estos momentos eh, estamos presentes y toda la multitud eh, de la región de Apurímac, más, más que nada con las visitas de la, del departamento de Ayacucho, Huancavelica, que todos han sido visita a esta mancomunidad del bosque de piedra del centro poblado de Yancama Oaxoto, de la, del distrito de Pampachiri, provincia de Andaguales, Apurímac, que nosotros también nos aunamos a esta producción de la planta de los pinos. Yo creo que en este, esta oportunidad todos debemos promocionar la plantación de las plantas de los pinos que es la base fundamental para un ser humano para una biodiversidad del medio ambiente por lo tanto nosotros teniendo en cuenta todo esto estaremos viendo el desarrollo y porvenir de nuestro distrito Pampachiri de la provincia de Andahuaylas y apurima y para todos ellos, bienvenido a todos los que son de la provincia o departamento de Ayacucho ica de Cusco que en estos momentos se tiene cita, que de, así de, de esa manera estaremos promocionando el bosque de piedra que está en el mundo. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, amigo. La presencia del señor alcalde de la provincia de Andahuaylas, que en estos ya momentos también se aúna en esta promoción la plantación del, de, del pino en nuestro centro poblado de Yamcama. ¿Alguna palabra, señor alcalde? Sí, para Primero, por reconocer cree. al mundo de que el turismo está en Pampachidi. Turismo tiene que desarrollar, pero también cuidemos el medio ambiente, cuidemos el planeta. Hoy el recalentamiento global de la tierra nos preocupa y nos llama a las autoridades a sumarnos a esta noble causa. En Apurímac un millón de plantones y debemos ser el ejemplo a nivel nacional. Saludo la presencia de autoridades, alcaldes, funcionarios quienes han venido para esta gesta y municipio provincial no puede ser ajeno, siempre en acción. ¡Bravo, señor alcalde! Muy bien, tenemos, eso es el ejemplo de una autoridad, la llave del pueblo de la provincia de las que en este momento está presente en el distrito de Pampachiri, en el centro poblado de Yamcama. Y así de esa manera estaremos promocionando a nivel del mundo. Yamcama presente acá en la plantación de un millón de árboles, que se sume más. Muchas gracias. Señor del sitio denominado Yamcama, acá se encuentra una delegación del distrito de Paico, conformado por el señor alcalde, regidores, la señora jueza también acá un técnico poblador colaborador asimismo también el señor subprefecto. bueno por lo tanto y acá vamos a realizar eh, hoy ese día del planto, plantones de pino bueno señor alcalde a ver alguna manifestación sí hermanos sinceramente agradecerles a los hermanos de Apurímac por habernos invitado en este proceso de la reforestación. La verdad que para nosotros es una gran satisfacción porque nosotros en nuestra tierra de Paico también estamos haciendo este mismo proceso de plantación de siete mil pinos, ¿no? En las alturas de nuestro pueblo, sitio de sitio Paico. Simplemente quiero exhortarlos y hacer un llamado que haya bastante unión, bastante participación y la voluntad de ponerlos verde a nuestro pueblo. Por lo tanto, hermanos, todos tenemos que plantar una plantita. Es un deber y un derecho de hacerlos de la mejor manera, hermanos, y felicidades. Felicitaciones a todos ustedes por acompañarme y hagamos verde a nuestro, a nuestro planeta. Muchas gracias. Levanto Paico presente en este día de forestación en Yamcama, región Aponímac. Ahí está. Preciso. Muy bien. El desayuno. desayunito? Muchas gracias. Muchas gracias. gracias Por favor. Suelo. Papi. a los señores alcaldes de la margen izquierda del río Chicha, de la provincia de Sucre. Gracias, hermanos de Ayacucho. Gracias. muy bien. Nuestros hermanos también de la Dirección Regional de Agricultura nos dicen que van a entregar bolsas plásticas negras, grandes, para no dejar basura en este sector. Para arriba. Así está. Take it, take it. Tuma y Baraca, provincia de Andahuayba, la mismo de, de, de, de Pajara, de Tuma Y Baraca. Sí, sí. no ¿Cómo se Yo soy Basilio Gómez, López, el sí. de la municipalidad de Tuma Saluda Papá que Pocacha de Uma Marca. muchas es? que gracias. Paikón Banta, producciones producciones eh, Apojar Guarazo. Sí, muchas ahí, gracias. No,